Sin ti, sigo pensando en ti. Vengo que no duele, pero duele tu partir. Sin ti, sigo pensando en ti. Vengo que no duele, pero duele tu partir. Sin ti, sin ti, no puedo para describir. De Vengo que no duele, pero duele tu partir. Sin ti, sin ti, no sé para dónde ir. Vengo que no duele, pero duele tu partir. Sin ti, sin ti, no puedo para describir. De Fingo que no duele pero duele tu partir Sin ti, sin ti, no sé para dónde ir Fingo que no duele pero duele tu partir Solo le pido al destino volver a juntarnos Estar en un cuarto a solas y poder fusionarnos Volver a querernos, volver a amarnos Sé que no será así pero lo seguiré esperando lo que es tuyo Solo déjalo irse, si regresas porque algo bien en ella hiciste Te dejaré y regresaré si es que me quisiste Y dejaré que él te haga lo que yo mil veces te hice Y seguiré con la esperanza del solo nosotros Para mí nuestro amor sigue llenándose en el pozo Pero estás dejando... Que lo vacié otro, tu amor es el lazo que evite que toque el fondo Sin ti aprendí a escribir, aprendí a rimar Aprendí a sentir, aprendí a reflexionar Desde que no estás aquí, no paro de llorar Sin ti esta canción tiene sentido y duele más Sin ti, sin ti no puedo parar de escribir Fingo que no duele pero duele tu partir Sin ti, sin ti no sé para dónde ir Fingo que no duele pero duele tu partir Sin ti, sin ti no puedo parar de escribir Fingo que no duele, pero duele tu partir Sin ti, sin ti, no sé para dónde ir Fingo que no duele, pero duele tu partir Sin ti, sigo pensando En todos aquellos momentos que hemos pasado por ti Sigo pasando los días aunque ya no sean a tu lado Ahogado en este río Sigue el invierno, sigue el frío Yo no lo entiendo, este vacío a un lado de este infierno mío Y no entiendo, nada. ¿Dónde te fuiste, mamá? Ahora la cama sola Solo pasan las horas Que no te tengo, que no te encuentro Que no te siento desde el momento Que acabo el cuento Yo me detengo, no me concentro en Ningún momento me quema adentro Aunque finco que no duele más Sin ti, sin ti no puedo parar de escribir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 Fue muy corto y si hoy probara tus labios, saben a otros, si es que nuestro amor lo formulamos cada día. Qué dolor saber que otro te da poesía, que un día ocupé ser el amor de tu vida y hasta ahora estar viendo todo lo que no hacía simplemente. No sé qué me está haciendo falta, porque mi vida no me agrada tener que buscarte en otras damas. Si decides regresar, la promesa sigue intacta Yo de otra persona, no me quiero enamorar Solo tengo que aceptar, y asimilar Que lo que tuvimos ya no volverá a pasar Y si hoy voy a la luna, sé que ahí estás Sin ti, sin ti, no puedo parar de escribir Dijo que no duele, pero duele tu partir Sin ti, sin ti, no sé para dónde ir Dijo que no duele, pero duele tu partir Sin ti, sin ti, no puedo parar de escribir